Bueno, eh. eh, antes de los mensajitos yo ya estaba por presentarles el tema que vamos a tratar ahora y que tiene que ver con el cambio en los billetes. Chavo animalitos, hola próceres de nuevo. No significa que a vos el billete de mil te va a alcanzar más o el de cien. Claro, que cambia no. la economía. Te va a rendir igual, ¿viste? Pero eh, van a tener otra pinta los billetes. Uh -huh. eh, Así que vamos a hablar del tema con Fabián Agostini, historiador. Bienvenido, feliz día de la patria. Bienvenido, bueno, Fabián. Muchas gracias por la invitación en este día tan hermoso, tan significativo, tan simbólico como es el, el 25 de mayo. Y justo gusto. nos cayó bien en el 25 de mayo hablar de la vuelta de los próceres a los billetes. ¿Por qué es importante tener próceres? Bueno, porque son personajes que de alguna manera dieron la vida con esfuerzo, con sacrificio, poniendo eh, de alguna manera... Con de relevancia, la importancia, sobre todo cuando un día como hoy, que es el 25 de mayo, en este contexto eh, en el que muchos hombres y mujeres hicieron grandes esfuerzos para que hoy seamos libres e independientes. Entonces, recordarlos, reivindicarlos, es, una, es un acto de justicia. ¿Te, ¿Te parece, Fabián, que empecemos a nombrar cuáles son los billetes y qué prócer o qué heroína va a estar en cada uno? Sí, Vamos, sí. por ejemplo, mira, creo que tenemos imágenes para. Por ahí los que están del otro lado desconocen o no saben a quién se van a encontrar en cada billete. Empezamos acá a ver quién va a estar y qué es lo que hizo para estar en ese billete, bueno, ¿te parece? Arrancamos, Mira, vamos a arrancar por el billete de Eva, que es el de 100. ¿Te parece? Bueno, sí. Eh, la, la aparición del, del billete de, de Eva, que ya, ya lo teníamos en, en nuestro billete, sí. es la reivindicación de una mujer muy importante en el, en el siglo XX, ...y que bueno... Ahí, está. ...ahí la tenemos... Uh -huh. ...bueno, que, que tiene que ver con toda una historia... Eh, ...de la mitad de nuestro siglo XX... ...de las mujeres en la política... ...de la, de la reivindicación... ...de la lucha de las mujeres... ...de la posibilidad, de las posibilidades democráticas... Eh, ...y alguien que también... ...hace una reivindicación de las masas... Uh -huh. eh, ...de los pobres... ...y bueno, ocupa hoy un... un momento y un sitial importante... ...en, en, en la patria... Por eso de un lado su rostro, del otro lado ella en una eh, bueno, imagen la que... la fundación Eva Perón y que tanto uh -huh. hizo... Era una imagen que ejemplifica más lo que estás queriendo decir. Exactamente. Bueno, la, se la considera hoy la bandera de los humildes. Eh, bueno, estos personajes también tienen, tienen su cara a favor y en contra. Todo esto tiene evidentemente eh, toda una lucha ideológica. Entonces colocar imágenes en los billetes... Tienen mucha gente que está a favor y también tiene sus detractores. ¿no? Seguramente. Pero bueno, es, es eh, la imagen de Eva Duarte de, de Perón, todo un símbolo de una época. Uh -huh, bien. A vernos. el de 200. A ver que lo encontramos a Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy, que mira, voy a confesar acá, yo desconocía un poquito lo que fue, qué pasa también con esto que despierta los billetes, saber un poquito quiénes fueron esas heroínas y esos próceres que no conocemos tanto como punta a punta lo que hicieron y la verdad que la historia de Juana es sumamente interesante Bueno, la, la, la imagen de, de Juana también es una reivindicación de lo que hicieron las mujeres en la historia uh -huh. en este momento... Estamos hablando del contexto de las luchas por la independencia. En este, en este 25 de mayo que es hoy, que es el comienzo de un camino uh -huh. hacia el 9 de julio, que es cuando oficialmente declaramos nuestra independencia, todo eso va a llevar a una historia de qué? bueno de luchas, de guerras, de sacrificios, de muertes. Eh, y recordemos que el, en ese momento la, la guerra es casi o privativa de los hombres y, pero los hombres son los que van al, al, al fragor de la batalla al, al campo a, a, a morir pero eso implica que que toda una familia madres pierden a sus hijos bueno, perdió cuatro, a, cinco, perdió cuatro de sus hijos a, su, a sus esposos a sus hermanos, a sus novios y la participación de, de las mujeres en la, en la lucha por la independencia han ido justamente en este momento reivindicatorio de la mujer apareciendo estos personajes que no los teníamos considerados. Totalmente. Como es eh, Juana Azurduy de Asensio Padilla, esta mujer que, bueno, que nace en Chuquisaca, uh -huh. eh, en el momento que esto es el Alto Perú, actual, actual Bolivia, ya en, en el límite con, con la actual provincia de, de Jujuy en ese momento, eh, y que. Es el momento importante donde el rey Fernando VII, tomado prisionero por Napoleón, la llegada eh, de eh, la caída en ese momento del Consejo de Regencia, el surgimiento en ese momento de las juntas, uh -huh. eh, y esta entre ellas tenemos la, la, la del Alto Perú, después vamos a tener la del Río de la Plata, y, y, a, y a surgir esta, este caminito que empezamos a recordar de la autonomía al principio y de la independencia. Bueno, la, la figura de Juan es una figura eh, muy interesante, muy interesante sí. porque es el, el, el, la mujer que está imbuida en, en, en las ideas y que va a poner gran parte de su vida al servicio de una causa. En este caso... Eh, va a ir a la guerra con, con su esposo, uh -huh. eh, va a contagiar a toda su familia, a sus cinco hijos, eh, va a contagiarla de estas ideas, de este camino eh, futuro hacia, hacia la libertad, y bueno, y, y va a entregar todo lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, eh, porque va, lamentablemente su familia va a ser sacrificada porque van a morir prácticamente de hambre, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, su marido. Eh, va, va a morir en el, en el campo de batalla ella, bueno y, y, y todo el, el, el dolor de la muerte de sus hijos, de su esposo es una es una heroína en todo el concepto de la reivindicación de todos aquellos que hacen algo más que el resto, no, que el, el, entregar todo lo legítimo uh -huh. pasamos al de 500 pesos para hacer también un gusto. análisis de sus figuras ahí lo tienen en pantalla Remedios del Valle, la madre de la patria y Manuel Belgrano bueno, Remedios del, del Valle también es una, una emergente, en, en el sentido que la gran mayoría no la, no la conocemos. Uh -huh. eh, esta eh, afrodescendiente, uh -huh. como decíamos recién, la historia de las mujeres en la, en la guerra, en la política, era, era, era, no era lo habitual. Y lo que tenemos acá es a, a Remedios del Valle participando como enfermera en las, en las invasiones inglesas, uh -huh. eh, y después... Eh, con Belgrano, en el ejército del norte, sabemos que Belgrano es uno de, lo, de, lo, de los grandes padres fundadores de, de la patria, este, este abogado que va a entregar eh, todo al servicio de la causa, y que tuvo triunfos y tuvo derrotas, entre ellas los, los, los famosos episodios de Vilcapugio y Ayohuma, las niñas de Ayohuma, y acá, eh, bueno, este, este personaje del que estamos hablando ahora, eh, ella va a participar eh, en, en el campo de batalla, ayudando... Eh, luchando, eh, y bueno, eh, ahí Manuel Belgrano la va a reivindicar con el, con el cargo de, de, de capitana, uh -huh. eh, en esta no solamente es mujer, sino que además es afrodescendiente, eh, importantísima, uh -huh. y bueno, que le, le va a costar muchísimo ser reivindicada, y al final va a morir prácticamente en la miseria, va a ser mendiga en, en, en las iglesias hasta va a reclamar su sueldo, se le va a negar muchísimas veces, hasta que bueno, finalmente eh, en la época de Rosas, en el primer gobierno de Rosas hay una reivindicación, se le da el cargo y se le da las pensiones necesarias uh -huh. eh, a esta mujer que tanto, había, que tanto había dado. ¿Te parece ahora que pasemos al último, al de Mil, que es el de José de San Martín? Bueno, nuestro héroe, nuestro héroe por antonomasia, ¿no? el, eh, José de San Martín, es el, perjo, el personaje necesario en la historia argentina. En un momento en que las luchas independentistas han caído en todos lados, todas las juntas han caído, ha caído Chile incluso, y la única eh, junta, aprovechando este día el 25 de mayo, la única revolución en pie es la del Río de la Plata. Pero estamos perdiendo, eh, Fernando VII ha vuelto al trono, los militares que tenemos, que son eh, la gran mayoría, grandes corajudos, por llamarlo de alguna manera, pero que no han tenido formación militar, es necesaria la llegada de San Martín. San Martín, el hombre que tiene una foja eh, de servicios impecable, el gran guerrero, soldado formado, el que llega a, al, al Virreinato del Río de la Plata en 1812, cambia el paradigma castrense, funda eh, esto de lo que va a ser el escuadrón de granaderos a caballo, llega a Mendoza, y forma desde acá eh, el ejército libertador es un político consumado es eh, el primer el, es el gobernador intendente que va a transformar eh, prácticamente cuyo y eh, lo que va a ser posiblemente toda Sudamérica no él se traslada eh, con un ejército que él mismo ha formado a cruza uno de los accidentes geográficos más grandes del mundo, que es la cordillera de los Andes, vence en, en, en batallas importantísimas, eh, como es Chacabuco, como es Maipú, eh, lleva una escuadra tremenda que la forma eh, desde Valparaíso, llega al Perú, eh, libera Perú. Realmente la figura de San Martín es la figura que nosotros tenemos, que hoy disfrutamos, y que es la del libertador. Que por algo está en el billete más. Está, no solamente está Eso, en, el, en el billete, es el personaje necesario, importante, sería un gran acto de injusticia no tenerlo. Hoy en el mundo se lo reivindica, uh -huh. hay una gran cantidad de monumentos, pero en todo el mundo, en, desde el Central Park, desde Asia, desde Europa. Eh, hoy San Martín tiene más monumentos que, que Alejandro Magno, Mira. que Cornelio Escipión africano, Ajá. que Napoleón ah, mira, o sea, eh, la, la relevancia que tiene San Martín, que es del, del personaje del, del que todos hablamos poco conocemos y casi ninguno imitamos ¿no? Uh -huh. así que eh, celebro aplaudo ampliamente que San Martín esté en los billetes, en nuestro personaje necesario, arquetípico y ejemplificador Fabián, gracias, Fabián, muchísimas gracias no, por favor, un gusto, un placer poder hablar de así cerramos, eh, haciendo un poco de historia respecto de las personalidades que van a estar en los billetes de aquí a eh, tres meses, así lo anunciaron.